This shit's ridiculous mm -hmm. Bueno chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal están? Lo prometido es deuda después de tanto tiempo y hoy estoy acá en un video que como ya dije es de Roblox y se llama Murder Mystery En este video de Murder Mystery justamente lo que tenemos que hacer es si somos inocentes, correr como en este caso estoy haciendo ahora porque estoy escuchando las cuchillas y no me está gustando ni un pelito y si somos culpables Asesinar como este amable señor o señora de la cuchilla está haciendo Que no estoy viendo dónde está Y no me está gustando Pero ¿Dónde está esta persona? Eh, no, no, no estoy muy segura Ok, bueno, ya lo vi Como ven todas las personas verdes son cadáveres No sé qué... No sé qué hacer lo que sí hay que aclarar, y que me parece importante de este juego, es que de todos los inocentes hay solamente una persona que es considerada sheriff. El sheriff por la, la pistola, como se acaba de escuchar a la persona que acaba de disparar, y que lentamente me voy a, a unir a esa persona porque yo no tengo absolutamente nada. Y el sheriff justamente lo que puede con esta pistola es intentar matar al asesino, porque si no no habría manera de que este juego termine. A no ser que pase el tiempo, cosa que no estoy viendo en pantalla, pero bueno. Y bueno, básicamente el juego se muchísimo más misterio. Yo lo conocía por. no sé. No sé si alguno de ustedes lo conoce, déjenme en los comentarios. Siempre me gustaba mucho ese juego y. Y cuando lo vi en Roblox me pareció que era una buena opción para poder probar. Y. uy. Ups. Bueno, eh, la... el hombre murió. Es mi momento. Es mi momento. Yo. Yo acá me convierto en ¿eh? el Ok. Eh, yo no sé cómo se usa esto. ¿Cómo se usa esto? Ok. Bueno, es el momento en que vamos a probar que servimos y que nacimos para ser sheriffs. No sé dónde está. No sé dónde está. Ok, quizás no valgo tanto para esto Bueno, eh, vamos, a hacer, vamos a buscarlo A ver a dónde puede llegar a estar esta persona Y... Ups oh. <risa> Algo me dice que... Mate a la otra persona Bueno. Casi de cuenta que esa partida anterior no pasó Y vamos a empezar de nuevo Y yo me voy Porque no me confío en nadie Y yo con el mouse no sé disparar Una pistola, así que me voy a ir lentamente De este lugar Ajá, por acá, bueno Bueno, ahí está y no. El problema de los inocentes Es que después no tienen Habilidad alguna, es como que solamente corren Y ya está 你...你什麼...